SigmaBenelux.com Soho Brand Studio backdrops.com Un fotógrafo y una estilista maquilladora se unieron para crear una experiencia. Según ellos mismos, evolucionaron de creadores de contenido a creadores de experiencias. Compartiendo ideas que fueron siempre tabú hasta que evolucionaron su mentalidad. Para Mike y Cristina, sus fotos son de otro mundo y tratadas sin tabú. En cada una de sus sesiones, ambos artistas participan en una dinámica que ayuda a las mujeres a sentirse más cómodas con su cuerpo frente a la cámara. Así no sean modelos de profesión. Cristina Pilo es maquilladora y estilista. Vive en Miami y trabaja junto a Mike, su esposo, tomando fotos a mujeres alrededor del mundo. Tienen tres perritos, Django, Pocololo y Berlín, que la acompañan en su podcast Café y perritos. Se define a sí misma como beauty connoisseur y health coach. Mike Tank, conocido como Mike Orangutan, es un fotógrafo con un estilo que captura mujeres de una manera cargada de erotismo. Mike también tiene un podcast, El eterno ignorante, y juntos además tienen un podcast que se llama Seminario de amor. Esto es Sin Marca de Agua Podcast, el podcast de fotografía en español. Bienvenidos Mike Tang y Cristina Pilo, la experiencia orangotang. Y bueno, bienvenidos a la segunda temporada de Sin Marca de Agua Podcast, el podcast de fotografía en español. Vamos a arrancar nada más y nada menos que con dos super invitados de una marca que ustedes ya conocen seguramente. Se llaman orangotang. En este caso tenemos a Cristina Pilo y a Mike Tang los genios creadores de esta fabulosa marca de fotografía, de un imperio, yo diría que del universo orangután completo, porque aparte de fotógrafos excelentes, talentosísimos, y bueno, con muchísimas, muchísimas herramientas para todos ustedes. Bienvenidos muchachos, gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti, qué bonito estar por aquí, qué bonito ver tu espacio y qué bonito poder compartir ahora con tu comunidad. Gracias. Un honor, gracias por la invitación. Muchísimas gracias chicos. Bueno, hablando de todo, y vamos a empezar por lo que vinimos acá. Eh, Saben que en este podcast de fotografía eh, tratamos de explorar todos los nichos para que nos sirvan de inspiración y conocer las historias de todos esos fotógrafos. De cómo lo lograron, de cómo lo hacen, todos sus truquitos, porque a veces tampoco la cosa es color de rosa y bueno, hay cositas que también merecen la pena compartir para que no nos pasen a futuro, que es, es una de las herramientas que brindamos acá en este podcast. Pero para empezar vamos a hablarles a todos y de parte de, o sea, de, de ustedes mismos, ¿qué es esto de la experiencia orangután? Cuéntenme uh -huh. con sus propias palabras, ¿qué es la experiencia orangután en sí? Bueno, nosotros comenzamos haciendo este tipo de fotografía hace unos ocho años, años, más o menos, y bueno, sí. y digamos, entonces hace como ocho años comenzamos este proyecto, pero es la fotografía que veníamos haciendo desde antes. Uh -huh. <ríe> Perdón. Y lo que nos fuimos dando cuenta en el proceso es que la gente regresaba a hacerse las fotos constantemente, a pesar de no necesitar realmente el resultado, uh -huh. pero venían porque se sentían muy bien sí. y decían mira, yo no necesito las fotos, pero es que yo vengo para acá y me siento inspirada y quiero eh, lograr más cosas y después de que me fui de ahí, eh, logré mantener mi, mi rutina de ejercicios o renunciar a este trabajo que no me gustaba o dejé a mi pareja que no me hacía feliz y regresaban como con esa idea de que el photoshoot les había dado una inspiración para hacer algo más en su vida o para sentirse bien, para aprender a amarse. Y pues en repetidas ocasiones empezamos a escuchar esto una y otra vez, una y otra vez y nos dimos cuenta de que... A pesar de que sí, la foto, el resultado final era chévere, era importante, era bonito, la gente venía porque se sentía muy bien estando aquí en el proceso de la foto. Y entonces empezamos a nosotros mismos darle forma a esa experiencia. Eso pasó hace, yo creo que unos tres años ya, sí. que empezamos a decir, ok, la importancia realmente de todo esto es <coughs> la experiencia. La sí. foto es realmente solamente un recuerdo de lo que viviste ese día. Sí. Y ahí nace la experiencia real. Genial. Sí. Y bueno... Ajá. Por acá tengo que, el trabajo de ustedes consta en desnudar el alma y cómo uh -huh. logran ese empoderamiento, porque es fascinante ver los resultados de un antes y un después. Como les comentaba al principio de fuera de cámara, me han gustado resultados de algunas personas como Erika de la Vega, que, que ahora es, no hay quien la pare después de esa fotosesión, por decirlo así. <risa> ¿Cómo logran bueno, ustedes eso? Es un, es un proceso de apreciación. Uh -huh. eh, en la sociedad vivimos creándonos, compitiendo contra sí. unos estándares que se nos han vendido y bueno, y la competencia es natural, pues se nos damos, los, sobre todo con la mujer, con la mujer es un poquito crudo porque es como la persona que está, eh, es la persona que la, que la sociedad aprecia vocalmente, sí. verbalmente, es más, es más aceptada esa idea, uh -huh. mira la mujer tiene que verse, verse de una manera, es aceptado que te digan bella, el hombre le puede decir bella o fea o no atractiva. Sí. Realmente nosotros concientizamos esa idea de eh, no, todo el, no todo el mundo tiene el mismo look y uh -huh. aquí tratamos de aceptar tu realidad, no importa la realidad que sea. Eh, yo creo que tiene que ver con mi, mi realidad. O sea, mi realidad es que si tú estás al lado mío te vas a sentir apreciado porque esa es la realidad que yo he tratado de buscar. Ese es mi gran sí. trauma de vida, ese es mi... Esa es mi necesidad de vida, sentirme apreciado. Sí. Yo me quería hacer. yo era esa persona que él no me decían que yo era bello, no me decía que era suficiente. Y traté de, de convertirme en una persona que se quería a sí mismo. Y me sí. quiero muchísimo, y soy bastante egocéntrico. Uh -huh. Y durante la experiencia de la fotografía, yo empecé a hacer esto. Sí. La prim sí. Mi primera clienta se llama Cristina Pilo. Esa, prim uh -huh. esa, esa primera persona que yo ayudé a inyectar confianza es mi esposa. Y es la persona que yo obviamente quería conquistar porque es una persona que yo admiro muchísimo. Cristina es, es una persona impresionante para mí. Y cuando empezamos a dar la práctica juntos, eh, nos empezamos a dar cuenta que la gente se estaba llevando seguridad de aquí. Uh -huh. donde, sea, donde sea que le diéramos la experiencia. Pasar un rato con nosotros es un momento donde te vamos a retar y te vamos a aceptar tu realidad, no importa la realidad que sea. Y te vamos a ver tu belleza, que no uh -huh. tiene nada que ver con tu apariencia física, tú, tiene que ver con tu historia, tu historia, no importa la historia que sea, no okay. te vamos a juzgar, no te vamos a decir que estás haciendo algo mal, te mostramos como un espejo y te decimos, mira, tú eres increíble por tu realidad, y puedes sentirte mejor, y, y, no, y no tiene que venir, como dice ella, desde el odio, te tienes que amar, puede venir de, de la construcción, no tienes sí. que destruirte más, sí. porque la sociedad es la que te está destruyendo, no eres tú. Bueno, a veces um, la gente dice, ay, pero qué bonito. Por ejemplo, dices, tienes el cabello. Ay, entonces tú en vez de aceptarlo como un cumplido, decir, ay, Gónchale, muchas gracias. Ay, pero es que no me echo la raíz. De verdad Ajá. te gusta. Así como que estamos muy acostumbrados a darnos látigo a nosotros mismos. A no recibir el, el piropo. Sí, sí. sí, eso es algo que yo, que yo he aprendido, que uno le dice algo, literalmente eso, te dicen, ay, no, pero, o te dicen algo de ti. Dicen, no, no, pero acepta el cumplido, di gracias, uh -huh. gracias. Y, y siéntete bien, porque de eso se trata y eso es una cosa que nosotros hacemos aquí y nunca les estamos mintiendo, realmente siempre les estamos diciendo algo que apreciamos de esa persona. Una de las cosas que yo hago, Mike <coughs> se encarga mucho de dar apreciación, y en mi caso se trata mucho de escuchar. Yo la uh -huh. siento en mi silla y les hago preguntas y ellas me empiezan a contar y a contar y se sienten en un lugar que están safe, están seguras, están contando sí. su historia y están eh, soltando toda su realidad y no se sienten juzgadas, sino más bien... Lo estás haciendo súper bien, uh -huh. esto está bien, esto, eh, sigue adelante, sigue ahí. Y más o menos de eso se trata eh, la experiencia. Estar en un lugar donde estás segura, donde recibes apreciación y donde te puedes sentir bella y perfecta de la manera en que eres, lo cual no significa que no puedas seguir evolucionando, todo lo uh -huh. contrario. La idea es que te sientas bella y perfecta, pero que siempre puedes ser mejor. Exacto. No, exacto, que tú siempre busques, busques más. Y, y hay una dinámica interesante también que Cristina y yo somos muy diferentes. Uh -huh. somos, personas, somos personas opuestas realmente. Y, eh, ahí, ahí, como en la sociedad, bueno, tenemos estas personas que son más estructuradas y unas personas que son más, como yo, más rebeldes, ¿no? Ajá. Entonces, viene para acá todo tipo de personas y podemos dar el mismo mensaje y a lo mejor conecta más con, con, con, el, con que Cristina le puede dar el mensaje y viene de una manera más a su manera, más uh -huh. suave a lo mejor, y yo soy un poquitico más retador y a lo mejor esa persona dice, coño, gracias, me, me, me tumbaste, me, me sirvió. <risa> Entonces juntos, exacto, y coño, qué bonito, eso es importante. Yo pienso que un, para que un país funcione, tú deberías tener una pareja manejando, una relación. No tienes una relación de pareja, uh -huh. pero dos personas tienen que manejar un país, porque uh -huh. es, un es un balance. Sí. O en sea, mi opinión, ¿sabes? Toño, tú tienes que poder entender a todo, todo tipo de mensaje, no todos somos sí. iguales. Exacto. Entonces, es importante poder darle mensaje de diferentes, de diferentes lenguajes. Eso. Ahora, porque ustedes son el dúo dinámico, Cristina se encarga de la parte del make-up y, de, y, y de la parte de la fotografía, pero... A ver, Cristina, en la parte de que cada cliente es para ti un lienzo nuevo, vamos a decirlo así, y tú con tu paleta pintas con tus colores y, y les das esa transformación que se necesita para la foto. Mike se encarga de, también de la parte de la fotografía y de la creatividad. ¿Cómo hacen todo esto? O sea, ¿cómo ustedes hacen un brief con el cliente? Todo surge de manera espontánea. Tú lees el alma de la gente cuando la vas a maquillar, tú cuando la sí, vas sí. a fotografiar. ¿Cómo es todo el proceso creativo a la hora? Te vamos a romper a el corazón. Hacer? Le vamos Ajá. a romper el corazón aquí. Ay, Dios, esto. ay, Dios. Sí, no, en verdad, en verdad. Tú, si quieres, empieza tú con la parte de maquillaje. Eh, bueno, nosotros tenemos un estilo. Ok. Y es un estilo que la gente ya reconoce. <coughs> Ayer, por ejemplo, particularmente vino una chica a hacerse fotos que yo me metí en su Instagram. Me está sacando toda la. Ay, perdón, perdón, perdón, perdón un poco lo, para lo ahí. Eh, ella, yo la vi en su Instagram, ella se maquilla mucho y utiliza maquillaje bastante cargado Ajá. y yo le dije, mira, este no es mi estilo, yo te puedo maquillar así, pero realmente nosotros somos de algo más natural y ella uh -huh. me dijo, no, yo vine acá para hacer lo que ustedes hacen, o sea que uh -huh. la gente ya sabe que cuando vine para acá nosotros nos, sí, es cierto, yo te maquillo, te pongo base, te pongo rímel, te pongo un montón de cosas, pero trato de mantener siempre tu, tu cara y tu cuerpo lo más natural posible porque yo no te quiero tapar ni te quiero cambiar, yo quiero que tú te veas en la foto y digas, ese soy yo, y soy espectacular, y soy bella, y se, yo, te, ves que brillo desde adentro. Y eso es lo más importante para nosotros. Exactamente. Eh, parte de la razón de por qué creamos una experiencia de, del photoshoot es porque, bueno, yo no estaba contento con el tipo de carrera que estaba haciendo. La fotografía comercial no es algo mm. que, que me represente a mi orangután, no es mi arte. Okay. Esto es, exacto, esto es algo que yo estaba jugando a aprender, yo quería conectar con la mujer, quería hacerla sentir apreciada, como siempre lo he hecho. Sí. Y en Orangután era como que, bueno, en este, en este momento, en, esta, en este medium lo voy a hacer, solamente vamos a hacer esta parte de, de nuestra uh -huh. realidad, hacer a la gente sentir apreciada. Uh -huh. eh, y mi, mientras yo aprendo de fotografía, juego. Y él decía, bueno, eventualmente será mi nombre artístico, pero se convirtió todo lo contrario, más bien me fui, dejó de ser mi nombre artístico. Y como Cristina y yo venimos de una como un circuito comercial, uh -huh. trabajamos con artistas, trabajamos con eh, no sé, disqueras, agencias, a veces fotografías de eventos, sí. todo tipo de fotografía, pudimos de alguna manera entender que eh, el trabajo como globalmente, podemos hacer de todo. De hecho, yo empecé haciendo fotografía gastronómica. Ajá. Y así aprendí de fotografía, exacto. Lo, el, el primer, mi primer acercamiento. Okay. Eh, yo no estoy contando historias en orangután. Okay. Estoy creando historias, exactamente. No estoy contando historias, no, es, no son unas historias que yo estoy contando, en no es mi editorial. Uh -huh. eh, es, es como dice Cristina, ven como tú eres, te estudiamos un poco, uh -huh. eh, usamos mucho las redes sociales para saber qué tipo de cosas te gustan, qué te atraen sí. y cómo te podemos exaltar, a quién admiras tú, para ver cómo yo te puedo hacer ver como la estrella que tú admiras, porque oye, tú eres la estrella. Sí. Entonces tú vienes aquí a jugar, a ser tú la estrella. Y eres la estrella, brother, porque tienes nuestro canal, te mercadeamos en nuestro canal y eres la estrella. Nuestro, utilizamos nuestro, el, el, la validación que nos da la popularidad para hacerte sentir que tú eres la estrella. Tenemos toda la atención. Yeah. O sea, tú, tú, tú estás pagando por, por toda la atención y todo lo que, nos, lo que nos cuesta crear, pero es para que tú seas la estrella, brother. Wow. Es para ti. Guau, wow, entonces y... el proceso creativo es ese, ¿no? o sea Es, es improvisado. Improvisado. Sí, es total. Nosotros, la modelo llega la, may la mayoría de las veces, nosotros no sabemos quién viene porque nosotros no somos lo que pautamos el shoot, sino lo hace Valentina, mi hermana, sí. nuestra buca. Y en el día del shoot, unos minutos antes, nos metemos en Instagram, vemos quién es y ya tenemos una idea de quién es. Y luego en el proceso de conocer a la modelo, mientras estamos en el en el RB, que yo la estoy maquillando y eso es realmente cuando la conocemos, okay. pero la gente viene para acá a acercarse a nuestro estilo, no al revés, yo no voy a hacer las fotos como tú quieras hacerlas, tú vienes acá a hacer las fotos como nosotros las hacemos eso y es eso bien. es lo más importante porque la gente ya lo sabe y se da permiso y la mayoría de las modelos ni traen ropa ni nada, sino lo dicen yo estoy aquí, hagan lo que ustedes quieran, yo confío en ustedes, pónganme lo que ustedes quieran, algunas te dicen lo que ustedes quieran, pero no me gusta rosado, por ejemplo, uh -huh. y cosas así. Pero realmente eh, ellas nos permiten tener esa libertad de crear con ellas un personaje uh -huh. o un alter ego de uh -huh. esta eh, reina de la jungla, básicamente. Exactamente. Wow. Y tenemos muchísima escuela. Cristina era vestuarista de Nickelodeon, entonces ella sabe resolver. En cuanto a maquillaje, Cristina se graduó de unas escuelas increíbles de maquillaje. Entonces, la parte artística la hemos hecho tanto que, bueno, ya no es un arte, sino que, bueno, esto es como una matemática. Sí. Eh, simplemente utilizamos este poder de, de, poder que, de creación que tenemos Para, para hacerte sentir eh, especial Pues ese es tu día Ven aquí sí. a celebrarte Te celebramos Bueno, ayer sin ir muy lejos Vi estas fotos que acababan de postear Qué chica más espectacular Me siento identificada Yo quiero unas fotos wow. así ¿Cuándo vienen a Holanda? ¿Cuándo vienen a Holanda? Okay. Mira, tenemos una foto <risa> Que <risa> En noviembre vamos a Europa Principalmente vamos a Madrid pero vamos a ver si logramos hacer un par de paradas, pit stops en el camino. Eh, sí. Y bueno, Amsterdam es una de esas ciudades que queremos ir demasiado. Seguro que van a tener buqueadas todas las sesiones. Yo me voy a anotar en esas. Ojalá. Ojalá que, es eh, qué espectacular estas fotos. Eh, las voy a mostrar acá en video para, para el canal de YouTube. Y bueno, voy a compartir por acá toda la información de ellos también en la cajita de descripción. Pero, de verdad. Me sentí tan identificada, yo decía, "Dios mío", o sea, cuando la vi, yo dije, yo, "Fue amor, yo sentí amor cuando la vi a ella". Es una chica con su cuerpazo, eh, <coughs> es la para mí es una modelo. Yo la vi como una modelo y yo decía, "Dios mío, claro. pero qué fotos más lindas" y sentí en esta parte lo que como como lo del amor propio. Yo decía, "Yo soy gordita también". Entonces, mi esposo me mira con unos ojos que me quiere devorar todo el tiempo así como que eso es amor también entonces yo cuando la veo a ah. ella yo dije, con razón mi esposo me quiere comer así como que <risa> <si> ella, <risa> yo dije, <risa> o sea, es, me, la foto me transmitió ese amor que mi esposo me transmite a mí, que yo a veces me quedo así como que, es que me bestia a mí, así como que si ni siquiera me he peinado eh, de eso ya, ya veo de que de eso se trata la experiencia orangután, es, sí, es que amor, amor y a nosotros nos no escriben muchos modelos sino todas, el 90% de las chicas que nos escriben <risa> Nos dicen, eh, ay, es que yo no tengo el cuerpazo, ay, es que yo no, me, no estoy preparada, ay, es que quiero perder tantas libras o tantos kilos. Y es, es, es repetitivo, es decir, coño, de verdad, uh -huh. celebras ahorita. Si después pierdes los libras, si después te sientes no feliz, si después... Déjanos que seamos nosotros los que te demos el impulso <coughs> para llegar a esa meta. Pero en el camino te tienes que querer y te tienes que amar. Te celebras ahorita con tus libras de más, sin tus abdominales, Sintiéndote no en el top of the world, deja que seamos nosotros, ven para acá que te vamos a hacer sentir que estás en the top of the world. Y después con esa energía y con esa fuerza te vas para tu casa, sigues entrenando, sigues haciendo tus cosas y luego vuelves y te vas a sentir muchísimo más segura. Aquí estamos para ayudarte en el camino, a inspirarte a que sigas trabajando por ti. Exactamente. cristiano lo dice muy bien. En vez de, en vez de tratar de enfocarte, tener el cuerpo que quieres tener para ser fotografiada, Utilizarnos como el punto de comienzo de tu evolución, sí. se trata, porque hay una disyuntiva en las redes sociales cada vez que yo posteo a una persona que a lo mejor tiene un sobrepeso, donde, de donde vengo yo también y donde viene Cristina, uh -huh. tenemos sobrepeso. Nuestra idea, no está, nosotros no estamos, no estamos celebrando estilos de vida, uh -huh. estamos celebrando realidades y todo el mundo merece ser celebrado. Sí. Y, y qué bonito, brother, todos estamos haciendo lo mejor que podemos, coño, y, y, y sobre todo nosotros podemos concientizarlo, no somos personas que, que nos operamos ni que estamos to, todo el tiempo hemos estado, nos vemos estéticamente appealing para la sociedad, uh -huh. nosotros nos hemos ganado nuestra realidad y, y nos la ganamos todavía, pues en el momento que nosotros conquistemos la libertad financiera, vamos a estar muy tranquilos de que nos la ganamos, porque nos matamos trabajando, uh -huh. exacto, entonces nadie, nadie nos puede decir que no nos hemos ganado nuestra realidad. Y eso claro. es todo lo que hacemos, celebrar realidad, realidades. Otra de las fotos que me llamó, bueno, fotosesiones que me encantaron, eh, las de la mamá de Cristina, tu suegra. ¡Qué <risa> fotasas Eso sí. fue tan difícil de convencerla, de verdad. Oye, sí. yo no quiero que sea tan difícil, mi chiquita. No creo que, que sea difícil convencerla. O sea, ella estaba tímida, Ajá. pero no fue tan difícil. Me recuerdo que ella estaba dudosa y, la, y lo entiendo, piensa que ella me me ha visto evolucionar, a mí específicamente, como fotógrafo. Eh, mi suegra y yo tenemos una relación que nos hablamos muy, muy normal, y yo entiendo lo intimidante que debe ser esto, porque... La realidad es que la cuenta de orangután en algún momento hacía muchísimo daño. Posteaba cosas sin mensajes y uh -huh. creaba estándares estándar, estándar okay. en la sociedad. ¿Me entiendes? Entonces, claro... Okay. Creó a muchas personas la necesidad de verse de una manera para, para creer, creer que tenían que participar aquí. Okay. No veían la parte de que nosotros estábamos utilizando la popularidad de un, de, un, de un estilo para llamar la atención, sino que solamente veían como que, mira, yo para poder ser fotografía por orangután me tengo que operar, tanto uh -huh. hasta el punto donde una amiga no los dijo. Wow. Tanto no los lo dijo con ninguna intención negativa. Yo le pregunté, oye, ¿qué modelo te influenció a ti a operarte los senos? Y ella lo pensó y dijo, tú sabes, esta persona es como familia de nosotros, en ningún momento está molesta ni está, ni está descontenta con su cuerpo, pero te okay. lo pregunté y ella dijo, la verdad fue tu cuenta, estuve es una persona de un pueblo, ella no, tenía, no tiene tantas amigas, no es como en Venezuela, que bueno, en el colegio mi amiguita se operó, o exacto, es la influencia más cercana, sí, hasta sí. los papás te dicen, epa, hija, te, te, ¿sabes cuándo te vas a operar, hija? ¿En serio? Eh, sí, eso pasa muchísimo. Tenemos unos casos fascinantes. Mamás que quieren operar la cara a sus hijos. Y, o sea, una locura, en verdad, lo vanidoso que son, el nivel de vanidad que tenemos nosotros en Latinoamérica. Pero bueno, esta chamita, eso me, eso me pegó muchísimo porque dije, coño, y todo lo contrario. Yo lo que quería era tener tu atención y yo hacerte especial y decirte, eh, cuando te de la experiencia, que tú no te tienes que ver como ella. Ni que tienes que strive to be like no one. Tú tienes uh -huh. que ser lo mejor de ti, chama. O sea, así como tú me estás diciendo ahorita que tu esposo está a sentir bien, bien, también para mí es una realidad que para mí tú eres atractivo, para mí es atractivo la, eh, la gente gordita, coño, me encanta, me parece atractivo, exacto, todo, todo, todo el mundo puede parecer atractivo, sobre Tenemos todo si mucho lo <risa> Estamos no, todas las realidades son, pueden ser atractivas, ¿me entiendes? No se trata de lo, lo que mercadeen popularmente. Sí, te creo bueno, porque... Creo que... En Caracas yo trabajé uh, por un tiempo como fotógrafa para una clínica estética muy conocida y yo hacía los antes y los después de las fotos y le montaba las conferencias a, a este cirujano plástico. Entonces venía mucha gente de Europa a Caracas a operarse, niñas preciosísimas, pero con unas inseguridades tremendas. Yo tenía prohibido emitir cualquier tipo de opinión, cualquiera que trabajara no. en la clínica, tenía prohibido emitir cualquier tipo de opinión, pero yo no, no evitaba decir, pero si tú eres tan linda, o sea, como que, <risa> no, no, no Mira, yo, bonita. Yo escuché una vez algo que me encantó de una influencer que yo sigo, que ella no tiene nada de senos, nunca ha tenido, ¿no? Okay. Y, y ella le preguntaba muchísimo todo el tiempo que si ella se, no se quería operar los senos, y nunca olvidaré algo que ella dijo, que es, yo no me puedo operar los senos hasta que eso deje de ser una inseguridad. Porque si sí. yo estoy insegura con mis senos, me los voy a poner y me voy a conseguir con otra inseguridad, ahora me sí. quiero parar la nariz. Sí. Ay, ahora me quiero pegar las orejas para atrás. Sí. Ahora, cuando tú te empiezas a amar a ti mismo y dices, amo todo mi cuerpo y ahora desde el amor, como siempre digo, me quiero hacer tal operación, eso ya es otro, es, está, viene de otro lugar. Sí, y eso sí, sí, es sí. algo que yo aprendí de ella y que, y que lo valoro mucho, que probablemente cuando tú llegas a ese punto y te empiezas a amar de tal manera no te vas a querer operar porque empiezas a darte cuenta del, del, del daño que te hace sí. una cirugía y ahora ni hablar de todas las enfermedades que están saliendo a través de los implantes mamarios. Este, Se convierte en un problema cada vez sí. este, y o... vienen y vienen por cualquier inseguridad. Y tratan de solucionarlo y, no, y, y luego vienen con otra operación. Y luego, como dices tú, esta persona tenía dinero y podía seguir. Hay, hay quienes no tienen el dinero y no pueden hacer más. Es. Pero yo conozco mucha gente que se hizo la banda gástrica, luego se hizo la liposucción, luego perdió la liposucción y se volvió a hacer la no sé qué, luego se hizo el tómito y, y tú dices, coño, pero ¿y qué tal si te empiezas a, a, a poner cosas en tu cuerpo que te hagan feliz? Como uh -huh. agua y comida que te alimente y te nutran y sales al sol y miras el al aire libre y caminas y sales y realizas tus hormonas, o sea, ¿por qué no empezamos a ver de dónde están saliendo todos esos problemas en vez de tratar de taparlas con una curita? Porque es una cierto. liposucción no te va, lo único no. que te va a regresar, te va a regresar para atrás, pero sí. si tú no cambias todo lo que te generó ese problema, solamente te están devolviendo unos pasos para atrás y tú los vas a volver a caminar y vas a volver a llegar a ningún punto. Mm. A mí me gusta ser el abogado del diablo, el abogado <risas> del diablo un poquito. Ok. Yo, no so, obviamente yo no estoy en contra de ninguna operación, todo lo Ok. Contra. Solamente, como dice Cristina, ¿de dónde viene? Yo lo puedo articular de esta manera. Si tú te quieres operar o te quieres modificar para resaltar, opérate lo que tú quieras. Ajá. Porque tú quieres ser un pionero. Pero si tú te estás operando para encajar, para ser visto, entonces ahí está el problema. Si tú te estás operando, si te estás modificando, o sea, si yo me estoy tatuando porque no me gusta mi piel, es un problema. Ajá. Es un problema. Lo estoy haciendo para llamar la atención, para sentirme, estoy en otro lado. Y eso, uh -huh. te puedes poner las pestañas permanentes más grandes del mundo, pero lo estás haciendo para resaltar. En ningún momento lo haces para, hacer, para verte a la persona al lado. No lo hagas para verte como la persona al lado. En vez de ponerte dos tetas, te pones tres tetas, o cuatro tetas, no pasa nada. Pero que sea para resaltar, nunca para encajar. Eso. Porque cuando es para encajar, viene de la inseguridad. Bueno, entonces yo soy muy segura, porque yo trabajé para esa clínica y el doctor me decía, bueno, well, yo estaba gordita cuando entré a esa clínica, entonces está este prejuicio de que si tú trabajas para una clínica estética, tienes que representar lo que esa clínica vende. Entonces claro. me decía, si tú no rebajas, te voy a meter en el quirófano. Más rápido que inmediatamente me cosí el pico. Dije, empecé a comer toda la plancha al vapor, me hice como que un, un switch aquí en el cerebro, y dije, no me van a operar de nada, yo no lo necesito. Porque ya había visto tanto que yo decía, pero para qué, lo que tú dices es... Es, es como que un atajo. Y entonces, ajá. como es un atajo, muchas veces, capaz, y si no cambio mi, mi set mental, vuelvo otra vez y vuelvo a comer y, ajá, y otra vez gorda. Pero bueno, sí. entonces, hablando de esto y hablando también de los retoques y del Photoshop, ¿ustedes aplican retoques en el eh, con Photoshop para, para estas modelos? Como que, ponme un poquito más flaca y todo ese tipo de cosas. ¿También eres cirujano no, digital? Eso es todo un tema, porque eso viene, eso fue lo que a mí se me enseñó a editar, ajá. ¿no? Okay. Para para entrar en la popularidad. Okay. Cuando yo no edito o no entro en la popularidad y no me va bien en las redes sociales, no te, todo el mundo me dice, ¿por qué las editas? No, o sea, no me lo dicen, pero... Alguna persona... Alguna lo dice, bien. exacto, dice, coño, pero uh -huh. ¿por qué las editas? si, si tú eres pro-naturalidad, pro-real, ¿no? pro-ser uh -huh. real? Pro ser real. Sí. Bueno, eso fue lo que se me enseñó y justamente mi trabajo es eh, hacer ver a la persona que no tiene la ambición de ser talento, como un talento. Uh -huh. Esa es mi ambición. Y se van, es, es exitoso. Es fascinante como hay un rango infinito de personas que dicen, no me editaste nada y la edité demasiado. Y hay unas personas que dicen, edítame demasiado. Y no, o sea, es como va por todos lados. es como Sí, nosotros tratamos también de intentar, preguntarles. Sí, preguntarles, ver cuánto Instagram, quieres editar. Qué, tan, qué tanta diferencia hay entre lo que tú ves en la persona y el Instagram te ayuda a entender cuánta edición quieres al final. Tú lo que quieres es que esa persona se vaya feliz y se vaya mm -hmm. contenta y, ve, y se vea reflejada en la foto ahí. Tenemos muchas mujeres, por ejemplo, que tienen estrías o que tienen, eh, eh, sí, estrías en la barriga, por ejemplo, por un embarazo, o tienen la, la, la raya, la cicatriz de la cesárea. Ajá. Y en, en muchos casos te dicen, no me las quites. No me las quites, estoy orgullosa, déjame. Eso, yo, yo también, o, yo también que, que las estrías. Entonces <risa> depende mucho de la modelo, depende mucho de la, de la persona que venga a hacerse sus fotos, qué tanto nivel de edición quieren, y eso okay. también es respetable. Es decisión de cada quien que tanto se quiere cambiar y nosotros respetamos esa parte de cada modelo. Claro, como tú pides tu hamburguesa a tu cuarto de libre y tú le dices, agregale dos carnes, dos, tres quesos, tú decides cómo quieres la hamburguesa y, no, y nosotros te la vamos a dar como tú la quieres. Hay otra realidad es que como trabajamos con gente famosa antes, Ajá. esa gente famosa también está extremadamente editada. Oh, wow. y esas son las personas que crean la aspiración a las otras personas. Sí. Esas personas que son celebridades, celebradas por, la, por otras personas que no tienen la seguridad para ser talento a lo mejor, eh, hacemos todo lo posible para que tú veas, mira, tranquila, todas estas personas, todas estas chamas eh, que son famosísimas, también tienen estrías, también tienen inseguridades, también se las quitan, yo te las quito y también no pasa nada, porque si hay una que dice, no, quítame, las completas, no quiero ver nada, te las quito, no pasa nada, se trata sobre sobre que la pases bien, ganes seguridad, tú puedes jugar el juego que juegan ellos, que no, que... Porque el problema está en que estas personas muchas veces no son honestas, ¿no? Las personas uh -huh. que influencian, las personas populares. Sí. Hay, hay actrices y talentos que admiramos muchísimo, pero no muestran su realidad física, en verdad. Uh -huh. si están, o sea, exacto, hay personas que están llenas de cicatrices, no pasa nada, pero le dicen a la sociedad, mira, yo no tengo nada. Entonces, pues, imagínate como una chamita, eh, toda frustrada porque está embarazo, tuvo embarazo joven, entonces tienes tía. Si llamas, nunca yo voy a poder ser, sentirme apreciada. Nunca me puedo uh -huh. sentir atractiva. A mí no sí. me gusta usar la palabra fea o bella, porque me parece que es una bandera ineficiente en la sociedad, pero sí. me gusta la, la palabra at atractivo. Uh -huh. Atractivo, popularidad atractiva. exacto Eso está muy bien, muchachos. Este, yo, por ejemplo, celebro mis estrías y celebro muchísimo el post de Cristina ah, no. en, en su Instagram, abanderada ella de, de mostrar su celulitis sin retoque y sin nada. O sea, ella... Es perfecta con sus imperfecciones, vamos a decirlo así, y, y se lo comenté en privado. Y me sentí tan, tan feliz de una persona que no pretenda ser alguien que no es. Y eso para mí es ejemplo de celebridad, de celebración, de, de no sentirme como que, oye, porque yo tengo celulitis, no la muestro. ¿Qué importa? Yo sé que tengo que hacer cambios, que tengo que de repente comer más sano, hacer más ejercicio, tomar más agua, pero, pero sabes que no me siento menos fea. O, o qué sé yo, pero mírala a ella, qué, qué orgullo pues es de su salud. es una idea, que, que, que veas tus inseguridades como algo que forman parte de ti y que te hacen quien eres. Porque está esa necesidad constante de, de como dice Mike, de encajar y de verme igual a la de al lado. Yo no me quiero ver igual, igual a la de al lado. Si yo me quisiera ver igual a la de al lado, no me hubiera tatuado, no me hubiera hecho las cosas que me hago, ¿sabes? Yo más bien quiero ser diferente. Y a sí. mí me sorprende mucho cuando la gente me dice... Eh, ay, qué, qué rico ver tus posts porque eres tan real a diferencia de todas las otras personas que veo en Instagram. Y mi respuesta siempre es, deja de seguir a toda esa gente. Toda la gente que yo sigo en Instagram, <risa> todo el mundo, pero el 80% de la gente que yo veo en Instagram habla como hablo yo. Hablan de realidad, hablan sí. de positivismo, de retarse, hablan de, retarse de seguir, sí. de evolucionar, de salud. Entonces, estás siguiendo a la gente que no es. Si yo soy mm -hmm. la única persona en tu cuenta que te genera esa felicidad, borro toda esa gente y vuelvo a empezar de cero porque pasamos demasiado tiempo en una red social, en esta red social particularmente, y si nos está generando inseguridad, entonces es nuestra responsabilidad cambiar. Cambiar lo que estamos consumiendo, así como uno dice no voy a ver películas de terror en la noche porque no voy a dormir, uh -huh. es lo mismo, no voy a consumir a una persona que me está haciendo daño que me hace sentirme insegura, no la consumas. Eso, Yo estoy las películas, por cierto. <ríe> <risa> sea, <risa> bueno, no te dan <risa> no pesadillas. No, y hablando de, hablando de esta red social, que es el amor y dolor de cabeza de todos, el Instagram, donde todo el mundo quiere estar, donde todo el mundo quiere crecer, ser famoso, lo que sea, cada quien está en su derecho de, de hacer lo sí. que le dé la gana con su cuenta, um, ¿Cómo manejan ustedes esos egos en cuanto, por ejemplo, a Mike, el ego fotográfico? Ya veo que Cristina es lo más real posible posible, pero en cuanto a la, la fotografía, Mike, ve que eh, muchos fotógrafos dicen que esta carrera es de egos. Esta carrera es que si tú no tienes el ego bien montado, entonces no tienes la piel gruesa, no vas a sobrevivir. ¿Qué opinas tú sobre los egos? Cuéntame. Bueno, de cómo, el ego es como, es como para mí como el amor. Esos son esas palabras que... Si tú vas a una cena y tú le preguntas a cinco personas en esa cena, sale a un restaurante y vas con cinco amigos y tú le preguntas a, a esas cinco personas qué es ego para ti o qué es amor, todos te van a dar una respuesta diferente. Ajá. Entonces es muy importante primero describir qué es el ego. Uh -huh. Cómo yo entiendo qué es el ego es simplemente cómo, cuánto te amas y el ego es importantísimo para un artista porque es tú decir yo tengo, o sea, mi trabajo es tan pro que la gente merece verlo, sí. ¿no? Básicamente, sea lo que sea, un uh -huh. panadero, cuando hace una panadería, dice, Oye, voy a hacer... mi pan es tan rico que yo voy a abrir una panadería para que la gente venga a consumir mi pan. Entonces, uh -huh. todos somos artistas, brother. No me parece que solamente la gente que está haciendo fotografías es artistas artista, ni los uh -huh. músicos, un cirujano es un artista, todo el mundo tiene la capacidad de ser artista, eh, y, y, la, y tiene la capacidad de romantizar su práctica. Eh, so, el ego es importantísimo, obviamente como todo, hay que tratar de concientizar uh -huh. cómo nos comportamos en la sociedad. Pero, o sea, si tú no tienes ego, entonces, ¿cómo, por, qué me, ¿por qué me mostrarías algo? Simplemente uh -huh. esas es tú, oye, tú me estás diciendo, oye, estoy creando arte, lo quiero exponer para que sea juzgado, para que sea compartido. Realmente tú quisieras conseguir validación con eso, que la gente uh -huh. te diga, oye, qué, buen, qué buena pieza, qué buen pan, qué buena cirugía, cualquier cosa. O sea, tú quieres un buen feedback de tu sí. arte. Pero sí. bueno, también tienes que, así como recibes los piropos, también tienes que recibir las críticas, no pasa nada. Uh -huh. Eso es lo que nos construye. Eso. So, el ego es importantísimo, claro, el ego es el drive, el ego es quiero sí. participar, sabes que no me voy a quedar solo, imagínate yo que haga mis fotos solo y me quede y nadie las vea. Coño, qué chimo, no me quiero, me, yo quiero conectar con alguien, brother. Y este es mi lenguaje. Ok, ahora, hablando también del Instagram, que también es una de las preocupaciones, porque los Reels se han convertido en la prioridad de la plataforma, en vez del contenido estático. ¿Los la qué, los qué? Los Reels. Los ah, reels. Okay, ok, sí, ese, claro. es, ese es el dolor de cabeza ahora. Todo el mundo está, sobre sí. todo en la comunidad fotográfica, todo el mundo está como un poquito decepcionado de que su alcance ya no es el mismo con el contenido estático. Sí. ¿Te ha afectado? Este, este, este cambio del algoritmo en cuanto a que posteas contenido estático, tus fotos. Sí. Primero, a mí me gustaría decir que yo no demonizo las redes sociales. Yo tengo frustraciones como todo el mundo. Ajá. La re las redes sociales son las nuevas valles de las autopistas. Ahora uh -huh. que no transitamos tanto en autopista transitamos en el celular. Sí. Bueno, en algún lugar tenemos que consumirnos, monetizarnos, sí. darnos valor. Ahora que estamos, mientras más, particip más personas participan en el Internet, antes antes teníamos esa idea de que era un 2% que estaba en Internet. Hace uh -huh. poco buscamos y ahora casi 50% de la población mundial sí. está en Internet. Entonces hay que entender que ellos, eh, la gente que maneja el sistema, las uh -huh. redes sociales, coño, está tratando de decir, mira, conquista tu comunidad, tu zip code. Uh -huh. la, la gente que tienes alrededor de ti, dale valor a tu comunidad porque si yo te hago popular a ti en Rusia, no le puedes no puedes monetizarse, tu papá rusa, tú vas para Rusia y tú dices, yo puedo trabajar aquí, no puedes trabajar en Rusia. Cada persona tiene que alimentar su comunidad. Entonces, bueno, nos hace, nos hace daño, nos quitaron popularidad, nos quitaron alcance. Ajá. Pero tenemos que entender que de alguna manera tenemos que dar valor a la sociedad, aportar valor a la sociedad que tenemos alrededor. ¿no? Sí. Así, como decir a nuestra tribu, ¿entiendes? Yo tengo, que, yo tengo que fotografiar a la gente que está aquí. Si yo viajo a otro lugar me gustaría participar, porque me gusta viajar el mundo, pero... Sí. Tenemos que concientizar que tenemos que alimentar la gente alrededor de nosotros. Eso es importante. Pero bueno, sí, con respecto a los reels, la verdad es que ha sido, <risa> ha sido un reto. Porque Ajá. sí, nuestro trabajo es el fotográfico. Y aunque hacemos sí. videos, hacer videos no es hacer reels. ¿No? No. Hacer reels es hacer reels. Y es, y es una cosa que nos ha tomado... Nos toma, ¿sí? Nos toma bastante tiempo de planificación sí. porque, bueno, porque nosotros hacemos muchas cosas, ¿eh? no solamente son los shoots, tenemos nuestras marcas, tenemos nuestras compañías, nuestra casa, nuestros perros, nuestra vida, nuestra vida saludable y entonces además de eso hay que crear contenido específico para, no solamente para Instagram, hay que crear contenido específico para TikTok, que es como hacer Reels, pero en TikTok Ajá. y hay que... Hacer todas estas, todos estos contenidos diferentes, pero muy parecidos, pero diferentes y similares y diferentes <risa> para todas, es, es, es, es bastante, es, es una carga de trabajo importante, eh, pero es la manera en que el mundo se está moviendo, yo, yo, con todo el desagrado que le tengo a la red social y la rabia que le tengo, que no sé qué, que nos encasilla, todo eso, la realidad es que es como que fue, que es primero el huevo o la gallina, que es la red social que está cambiando, ¿O es el consumidor que está pidiendo otro tipo de contenido? Ajá. Porque ahora estamos, no quieren ver video, la, la gente ya no ve películas porque son muy largas. Ajá. La gente ve películas metido en el celular, estamos todo Ajá. el tiempo consumiendo diferentes plataformas al mismo tiempo. Estamos escuchando un podcast mientras estamos leyendo un libro. Estamos, preferimos ver series porque son capítulos cortos que ver Ajá. películas, aunque veamos toda la serie completa seguida. La, la misma, la misma es la misma historia que... alargada. Sí, es lo Ajá. Que eso Pero, pero eso, eso de que la plataforma esté prefiriendo los reels ahora, no sé si sea la plataforma pidiendo los reels o sea una, una respuesta de la plataforma. Nosotros mismos creamos a eso. La comunidad o al consumidor pidiendo otro tipo de contenido. Sí, sí cada vez... Sí, es, es difícil, dos. es retador, pero sería muy loco pensar que las cosas no van a evolucionar y que nos vamos a quedar siempre siendo lo mismo. Dentro de dos años vamos a decir, los reels ya no, sí. ahora son, no sé, GIF, que son no. más cortos todavía. Tienes un segundo para agarrar. El, el, el, bueno, coño, ¿qué hacemos? Sí, sí. Está. Eh, ahí, cuando Cristina me enseñó el botón de en WhatsApp que tú eh, acelera la voz. Ajá. Yo no consumo, yo no consumo mucho, mucho, Pues, yo trato de, uh -huh. yo trato de. Julie, mi asistente, consume mis redes sociales. Okay. O responde más que yo. O sea, yo estoy menos en, en el celular. Yo no consumo mi celular ni siquiera. Okay. Pero Cristina, coño, ella tiene que trabajar muchísimo ahí. Y ella, en algún momento, yo vi cuando ella estaba escuchando un voice en un mensaje de voz en WhatsApp y lo hace, y lo hace leer. Y lo hablan rapidito. Yo dije, mire, ¿quién habla así de rápido? Y en ese momento pude concientizar, wow, qué interesante que estamos adictos a consumir demasiada información rápido, que queremos escuchar un voice rápido, mientras sí. vemos la película, mientras vemos la serie, mientras vemos sí. que ya la publicidad dura un segundo en Instagram o en, o en TikTok, todo es... es Necesito demasiada información. Hay una falsa urgencia. Rápido. Una falsa y por eso urgencia para todo. La calidad también baja, ¿no? O sea, nosotros sí. que, que Mike es un súper cinéfilo y ve muchísimas películas. Eh, nosotros vemos muchas películas de los 90 y películas de los early 2000 del principio de los 2000. Ajá. Y la calidad de las películas en esa época era una vaina que yo no me sé los tiempos, pero yo me miro que en esa época una película se tardaba seis meses en grabarse y ahorita la graban en una semana. Porque, hay, o sea, que, porque todas las semanas tienen que hacer una película nueva Porque la ves en un segundo Entonces eso. claro, la calidad tiene que bajar Porque tienes que producir mucho, mucho, mucho contenido sí, Antes las, las, las marcas hacían una campaña al año O dos sí, sí. Ahora tienes que hacer Te necesitas post todos los días Y por eso está oleada de influencers Y todo el mundo posteando cosas Y todo el mundo haciendo fotos Bueno, eso es más trabajo para los fotógrafos Vamos a estar claros Eso está bien, pero es demandante Sí, sí es. yo, para mi opinión, la, la fotografía es una carrera que no debe ser una carrera. Tú debes uh -huh. ser, o sea, la fotografía es para todo el mundo, todo el mundo tiene que ser fotógrafo, y tú deberías poder, como creador de contenido, ser capaz de poder vender tu producto de interés. O sea, que uh -huh. la fotografía es como una herramienta tan importante, pero realmente tú tienes que vender otro producto: tu historia, tu realidad, lo que sea tu interés. Y qué bueno que tienes la capacidad de crear contenido para venderlo, cualquier sea tu producto. Sí, señor. Ahora, la inspiración. ¿Cómo se inspiran ustedes a la hora de tanto como el podcast, la fotografía, el maquillaje? O sea, ¿qué, qué, ¿qué hacen ustedes para inspirarse? ¿Ven películas? ¿Observan? no sé, el, el, el, las sombras que van por la calle, colores, como, ¿de dónde viene la inspiración? Hay gente que, bueno, yo observo tal fotógrafo o de repente hay otros fotógrafos que dicen yo no veo, trabajos de otros fotógrafos, yo solamente observo texturas y entonces de ahí saco la idea y hago mi foto. ¿Cómo hacen ustedes con la inspiración? ¿De dónde viene? Bueno, depende del proyecto. En mi, par, en mi caso, por ejemplo, para el tema del maquillaje, yo sí veo otros maquilladores, eh, depende del tipo de maquillaje que vaya a hacer. O sea, okay. si cuando... Yo necesito inspiración cuando voy a hacer un trabajo artístico, ¿no? Cuando voy a hacer mi uh -huh. maquillaje el día a día, no tanto. Uh -huh. Pero si voy a hacer un body paint o algo así, usualmente voy a artistas eh, de body paint o maquilladores artísticos que conozco, que sigo, que tengo libros, y trato de, de, de mezclar diferentes técnicas y diferentes ideas. Y, ok, ellos hicieron un árbol, ¿cómo puedo hacer yo para hacer, no sé, una mata? Entonces uh -huh. utilizar la técnica del árbol y convertirlo en una mata para entonces eh, con, crear algo nuevo. Para mi podcast es realmente bastante más complicado porque tenemos que grabar todas las semanas. Nosotros tenemos ahorita, no sé, son 200 podcasts y estamos <risa> constantemente grabando podcasts. Y un lugar donde yo saco inspiración constantemente es de mi comunidad y de okay. todas esas preguntas. Y por eso yo todas las semanas lanzo preguntas a mi Instagram porque la mayoría las contesto en mis stories, pero también mm -hmm. hay unas que son tan interesantes o que se repiten tanto que me permiten entonces desarrollar un tema dentro de alguno de nuestros podcasts. Sorry. Para mí, en cuanto a la parte visual, eh, también depende, como dice Cristina, yo tengo una influencia eh, de las películas de los 90. Yo veía muchas uh -huh. películas de VHS cuando era chamo y eso. Sí. Esa es mi gran influencia, por lo menos para la estética visual. Uh -huh. Sin embargo, cuando voy a crear en Bogotá, como no es mi arte como tal en la fotografía, sino que es la experiencia, es todo un proceso es un poquito egoísta, realmente yo déjame ver qué cámara voy a utilizar estoy en ese punto super diva donde eh, me compro cámaras para yo poder disfrutar el proceso porque lo sobre hice eh, hubo una época en orangután que hacíamos cuatro fotos al día por cuatro años seguidos o sea, cuatro sesiones hecho, cuatro sí, sesiones de fotos ajá. por como por cuatro años eso no eso era una era era lo, una locura, era una locura porque era creativamente, eso no... Se de un cantante que saque una canción, que saque 12 canciones diarias. Wow. Eso, eso es, demasiado, o sea, es demasiado, exacto. No manera de, de manera de disfrutar esa arte, ese arte, imposible. Que tú cantes la canción todas las noches, la misma canción, te vuelves loco. Pues. Sí, sí, sí, este, sí. Entonces, bueno, obviamente, como todo, mi comportamiento obsesivo siempre me lleva a, a sobreconquistar mi ambición. Me volví loco, entonces, bueno, yo disfruto el proceso, me agarro una cámara diferente. Ahorita me estoy comprando una cámara que me hace bajarle dos. En vez de buscarme una cámara muy tecnológica, me estoy buscando una cámara que me haga ser fotógrafo otra vez. Ok, cuéntanos un toca? poco de esa parte, de, la, de las cámaras, que es muy interesante para toda la, okay. la audiencia. Yo, pues, mire, yo, yo soy súper egocéntrico, así que yo me voy a llevar el crédito de la popularidad de Sony cuando empezó a salir. Ajá, cuando, ajá. cuando Sony... Cuando empezó el juego de las redes sociales, yo soy ese primer fotógrafo que ayudó a mercadear sexualidad en Instagram. Uh -huh. Exacto. Y mi Nolte, Sony compró mi Nolte y crearon la Mirrorless. Primero, uh -huh. primero lo hizo Olympus y luego pasó esta transición y empezaron a mercadearse la Sony. Y Sony siempre ha sido como muy tecnológico, muy pro para, para sí, como herramienta como tal, ¿no? uh -huh. con cámaras de video. Y yo me fui por ese juego, empecé a trabajar con Sony y bueno se, cada vez se hacía más fácil hacer fotografía. Yo empecé con Canon cuando empecé con fotografía y era, era muy buena. Sí. Pero Sony fue fascinante como que tú puedes, con los ojos cerrados. Por, hoy en día tú puedes hacer fotos con los ojos cerrados, era fascinante. <risa> Te hace muy sencillo hacer fotografía. Uh -huh. Y, y para, para un chamito que está ambicioso y no está haciendo más nada en su vida, bueno, es buenísimo. Es una herramienta increíble, me parece. Sony, ahora Canon, ahora todo el mundo ya se montó en esa ola donde... Tecnológicamente todo se hace muy fácil crear muy buenas fotografías. Sí. Por eso hay una piscina de muy buenos creadores en Internet. Creadores increíbles, chamitos. Sí. Pues. Eh, pero como todo te dije, coño, se te, es, simplemente son unos celulares profesionales. Sony, uh -huh. Canon, eh, uh -huh. Nikon, exactamente. Son, son celulares extremadamente profesionales porque el okay. celular, el problema está que tú estás, en un segundo, inmortalizas la foto y inmortalizas 100 millones de fotos, selfies, lo que sea, y no las ves más nunca, no las aprecias, le pierdes demasiada apreciación uh -huh. porque tienes una piscina, así como meter, cuando te metes en Netflix y no sabes qué ver. Eh. ¿Entiendes? Es como que tengo demasiadas opciones, ya no, no es especial. Eso nos lo enseñó un cliente, un, un tipo adulto, un, tipo que, un cliente de nosotros que nos trataba muy duro, pero nos enseñó algo muy importante. Si tú le das, este tipo tiene una marca de lentes, y él decía que si tú le das... Uh, si yo estaba tratando de jugar el juego de uh -huh. los influencers. Entonces, Exacto. Uh -huh. de explicar a él cómo funcionaba el tema de, bueno, mándale los lentes a un influencer, que el influencer lo va a postear, todo esto uh -huh. hace cinco años. Uh -huh. Y él decía, bueno. Más, diez, eh, años. diez años. Bueno, o sea, no, porque era. Antes era sí. De sí, sí, sí. Verdad. Uh -huh. y, y él nos decía, si yo les mando a los influencers cinco pares de lentes, ellos les va a dar igual, porque son cinco lentes, bueno, pero si tú les mandas uno, es especial. le estás diciendo que es especial, que es costoso, que es un sí. lente realmente de lujo, sí. a diferencia de que le mandes tres, cuatro, cinco, que terminan por ahí botados y no les dan la importancia que merecen. Uh -huh. Entonces, ese eh, protagonismo de tu producto, que realmente vale suficiente para darte o para enviártelo, etcétera es lo que permite. Exactamente. Usted, Entonces, persona. bueno, igualito en la creación. Ahora estoy trabajando con cámaras que, que no son buenas con el autofoco, que son que la experiencia es la, lo primordial, con uh -huh. Leica específicamente. Sí. Eh, es muy simple. No significa que la cámara sea más o menos capaz. La imagen no es tan capaz. Tiene un color muy único también. Pero el proceso de creación, disfrutas tanto, coño, que estás disfrutando el camino. Sí. Y, y tomas mucha menos fotografía. Yo tomaba uh, demasiada fotografía. Yo tomaba fotos así. En verse. verse todo. Esto. Entonces, uh -huh. Me duraban un año, dos años ya se jodía el shutter. Sorry si estoy diciendo mucho barbarie groserías. No se lo vamos a poder vender a Disney el podcast ya. Ok, <risa> o sea, no, no, no, no soy cero, yo soy anti Disney. <risa> Chiste interno. Este, no, la vida, la vida no puede ser Disney. Uh -huh. este, y bueno, es eso. Yo me trato de complicar el proceso para tomar ahora mejores fotografías, a pesar de que no estoy creando mi arte como tal. Uh -huh. oye, yo quiero asegurarme de que, de que yo voy a disfrutar el proceso de que no me apure, porque yo naturalmente ya estoy muy apurado. Yo trato sí. de bajarle dos ahorita. estoy tratando de bajarle dos al, a la aceleración, porque para dónde voy? Para ningún lado, que... he, parado, he parado en muchos años. Y cuál lente usas? Así como que la, la que sea como cuál es tu go to? Así como que esta es la, la lente que yo no suelto, pero para nada. Bueno, te cuento que... Oh, tú eres fotógrafo. Ok, te vas a tripear esto. Yo quiero, yo quiero tener... Yo fui hace poco al museo de mi fotógrafo favorito, que es Helmut Newton. Ajá. Él es como el papá del, del boudoir. Okay. Cuando uno se mete ahorita en internet y ves, to, ves todos estos chamitos haciendo fotografía, tú puedes ver cómo la influencia de los fotógrafos hace, de hace rato, que ni siquiera ellos saben quiénes son. Ajá. Y eso es muy bonito. Mi lente favorito es el, el focal length, es 28 milímetros, como okay. siento que es el lente que puedes contar una historia eh, amplia, puedes contar una historia, es un buen thumbnail para la película, en mi opinión. Mm -hmm. Y quiero tener todos los 28 milímetros que existen en el mundo, pues. Exacto, es una locura. Porque fue al museo de Edmund Newton y vi como él tiene muchísimas ca Bueno, tenía. Están ahí, Ajá. todavía las tiene. O es sea, parte de su historia. Bueno, pues si yo hablo de, si yo hablo de él, él está vivo. Okay. Claro, así funciona la vida. Tú, tú quedas vivo por cuán egocéntrico hayas sido en tu vida y cuánto hayas compartido, cuánto tu ego haya compartido. Porque si tú eres un artista increíble y ni siquiera se lo compartiste con tus amigos, ¿quién va a hablar de ti? Entonces, el día que tú te mueras, nada más tu amigo se supo de ti. Eso. pero si, Claro, pero si tú gritas ¡Ah! a millones de personas, tu realidad, tú quedas vivo por un rato. Claro, un o rato forever. largo. Por la claro, mira, momento que está vivísimo. Por eso. Aquí está en los libros, hablo de él, influencia muchísima gente, qué bonito eso. Sí. Eh, so, este tipo en su museo eh, fuimos a, a... Es como una casa, hicieron como una réplica de su casa. Y yo tengo uh -huh. ese sueño de que, crear un museo de estas casas donde nosotros vivimos y que, y que tener todos estos equipos, toda nuestra historia, seguir contándola. Pues. Sí. Entonces, bueno, es 28 milímetros. De... De... Eso, sí, eso. 28 milímetros. 28 milímetros y entonces estás trabajando con una leica. Y... ¿Fotografía no, analógica haces? No hago porque no es eficiente, pero quiero hacerla porque puedo apreciar la visual. No, ningún, hasta ahora no hay rango dinámico en una cámara de digital. Hay, en film tú puedes llegar hasta 17 stops de rango dinámico y en, en, en digital llegas hasta 15 plus, te lo venden ahí, pero realmente si tú ves, no llego. Entonces eh, quiero llegar a ese punto donde puedo... Yo quiero tener como una especie de dark room aquí en la casa. Uh -huh. no, todavía no estoy tan viejo, entonces voy para allá. <risa> eventualmente, eventualmente, o sea, ahorita en este momento yo estoy trabajando todavía por... por estoy trabajando, entonces no, no, no todavía, todavía no soy artista. ¿no? Siento que nunca he sido artista. Veo uh -huh. el mundo artísticamente y mi arte es muy... Es esto, vocalizar, ser predicador y conectar con la gente, hacer a la gente sentir bonita, increíble, ¿sabes? Ese es mi arte, pero hasta ahora no ha sido un artista, yo digo, ok, estoy listo, vamos a hacer esta pieza para yo decir este mensaje, sea cantando en el cine, como sea. Ahora, porque me has dicho que cuando tomas fotos, las haces así que es que en burst y que te salen claro, sus foto, 200 fotos. Al momento de la postproducción, Mike, ¿cómo reduces todo eso? ¿Cuánto te toma una postproducción? <coughs> es, un, es un sistema, hemos creado un, un sistema. Eh, obviamente... Te estoy sacándolo todo. No, buenísimo. Después, ¿cómo funciona un shoot, por ejemplo? Hacemos una... Como hemos practicado tanto, piensa que eh, nosotros te sistematizamos hasta, la, hasta las poses. Okay. El tipo de cuerpo. Todo empieza desde el tipo de cuerpo de las personas que viene para acá. Eh, el tipo de fotografías es que a esa persona le gusta, le llama la atención. Tratamos de emular eso. Uh -huh. eh, después del shoot, se hace una preselección, se monta en un servidor, se les envía a... a, a Tres editores que son tres posibilidades de personas que puedan editar que tenemos como uh -huh. una piscina de, de editores Eso. después de que ellos editan dependiendo del estándar que el feedback que se les dé mira esta persona no quiere que le quiten los, quiere que le quiten estos tatuajes esta persona quiere que le quiten las cicatrices esta persona déjale las cicatrices uh -huh. esta persona pone en la nariz gigantesca esta persona pone la nariz chiquitica o sea literalmente las, las chamas dicen feedback va por todos lados okay. eh, luego recibo las fotografías eh, yo las, dependiendo de lo que ya quieran, se siletean o no, se le pone color y se texturizan y se entregan. Ya. Yeah. Ese es más o menos el proceso. Y, y te entregamos alrededor de, como decir, 700 y 1000 fotos mensual. ¡Wow! Es tremendo ritmo este de trabajo de ustedes, ¿no? Grandísimo. Uf, demasiado, demasiado. Wow. Estamos enfermos. Por eso estamos enfermos. <risa> bueno, ya hemos a <risa> mucho el, el volumen de trabajo. Antes hacíamos, como te dijo Mike, hacíamos de dos a cuatro shoots al día, uh -huh. todos los días de la semana. Luego nos tomamos un día libre y ahorita estamos haciendo fotos nada más tres días a la semana y ese día pueden ser dos a cuatro shoots, eh, seis, depende. Eh, uh -huh. Y nos tomamos los, un día libre, los otros tres días nos los tomamos para editar y para trabajar en nuestros otros marques Y bueno, como en este podcast también hablamos de salud mental y de creatividad. Uh -huh. Cómo desconectan ustedes, qué hacen, qué herramientas eh, o, o recursos aplican para poder desconectar, para que esa creatividad siga fluyendo, para que no terminemos en un burnout. Consejos para para todos los fotógrafos que a veces se agobian por, por, querer, todo perfecto, una... por querer todo perfecto, por querer hacerlo todo al mismo tiempo, por ser multitasking. ¿Cuál es, cómo hacen ustedes? Es difícil porque porque para cualquier creador eh, que viva de Instagram, digamos, lo más importante que tú puedes hacer para crecer tus redes sociales es compartir tu vida. Entonces, okay. cuando no estás compartiendo tu vida, eh, no estás creando, no te mantienes relevante y es complicado. Yo okay. sufro muchísimo de eso porque yo comparto desde que me despierto en mi café con los perros, haciendo ejercicio, trabajando, cuando cocino, cuando estoy plantando, cuando me pongo la pijama. Entonces, cuando me quiero desconectar, soltar el celular es, es clave soltar el celular y no compartir lo que estoy haciendo. Eso es lo más importante que puedo hacer, ya sea viendo películas, yéndome a la playa, pasando un rato con mis amigas, conectando con Mike solo. Pero lo más importante que yo puedo hacer para desconectar es soltar mi celular. Exacto. No somos exitosos en eso. Estamos, estamos burned out y yo estoy extremadamente burned out. Yo tengo una necesidad de ser artista. Yo estoy... Cuando yo era chamito, en algún punto mi papá no me dejó tocar guitarra, ¿no? Eso fue un, oh. uno de mis grandes traumas. Y, conecto, conecto y... contigo. Claro, no, <risa> te entiendo. Somos la mayoría. Yo quería, yo quería <risa> hacer tantas cosas y, y yo no sé ni tocar claro. un instrumento, nada. O sea, como que claro, conecto. Claro. Somos la mayoría. Somos la mayoría donde teníamos un interés, coño, muy... Artístico. Muy, sí, no, y, un, y un interés, de, bueno, artístico no, pero de niños. Todos tenemos cierto interés y nuestros padres, muchas veces inconscientemente, no es su intención, te dicen, coño, mira, si no vas a poder aportar a la sociedad, si no vas a poder participar, si no vas a poder ser exitoso, tiene que ser sí. ingeniero, lo que sea. Yo estás hacen lo mejor que puedes. Sí. Pero ya estoy en un momento donde digo, coño, mira, no, si yo entiendo que yo tengo que conquistar otras realidades, yo tengo que seguir este tren de, de vida y tengo que seguir produciendo y tratar de mantenerme en, a flote, Ajá. pero yo no voy a morirme frustrado. Necesito ser artista, entonces no. Estoy, estamos, estoy tratando de, de solucionarlo para frustrarme como artista, pero no me quiero frustrar como, o sea, porque tengo una vida increíble. Yo no me puedo quejar, la verdad que, o sea, tú, nosotros nuestra vida es increíble y sí. la celebramos trabajando muchísimo. Nuestra vida, en verdad, no podemos quejarnos. O sea, es fascinante. Vivimos en un zoológico, eh, un parque de diversiones, tenemos unos perros increíbles. Nos sentimos, vivimos una vida saludable, salimos a correr con tres perros hoy y, y, y fue difícil correr y uno, y uno se va como malcriando, ¿me entiendes? Sí. Entonces, hacemos muchísimo esfuerzo para poder celebrar esta vida increíble que tenemos. No nos quejamos, o sea, no nos estamos quejando, simplemente queremos más. Entonces, estamos burned Ay. out, no, no te voy a decir no somos exitosos en eso, estamos burned out y estamos tratando de buscar eh, nuevos caminos, nuevas ambiciones y conquistarlas, pues no pasa nada. Me encanta la, la sinceridad con la que hablan los dos y que mucha gente dice como que lo que callan los fotógrafos, ustedes no se lo callan, o sea, la sinceridad por delante es algo con lo que lidiamos todos muchísimas veces porque queremos ser buenos eh, bueno en lo que hacemos, queremos resaltar, queremos ser los mejores, eso no tiene nada de malo, pero, pero bueno, sé que van a estar trabajando en eso, ustedes tienen bueno. muchísimos recursos, llevan una buena alimentación, estilo de vida, se lanzan en paracaídas, ¿qué han <risa> hecho ustedes? Excelente. Uy. Ahora chicos, para cerrar porque sé que el tiempo de ustedes es súper valioso estoy súper contentísima con esta entrevista recomendaciones para fotógrafos experimentados que quieren cambiar de estilo pero que no se atreven Ok Atrévete, te, te, te salte del closet. <risa> Mira yo les digo dependiendo, dependiendo, yo no creo que haya un fotógrafo frustrado que, a, que sea 100% libre, pero si hay una persona que está frustrada que trate de incorporar algo de su interés de vida cuando era niño. Eso es lo más importante de mi opinión, sí. o sea, yo ahorita estoy tratando de incorporar a mi trabajo la, par la parte de dinámica social, sí. que es donde, me, donde yo siento que siempre se me ha fallado en mi, en mi vida, en mi experimentación de vida. Uh -huh. La dinámica social. O sea, yo, no, yo, yo he estado muy distante del sistema, muy distante de la sociedad, muy no aceptado por la sociedad. Entonces, bueno, eso es lo que yo estoy incorporando. Por eso como somos como unos es un cariñoso. Tú vienes para acá y todo es amorcito y todo es muy hippie, ¿no? Uh -huh. A pesar de que internamente soy una persona muy dura, muy rebelde, muy eufórico, muy agresivo. Eh, y y, es, y es, muy, es fascinante cómo logramos incorporarlo en la experiencia de la que son fotos sexuales, es todo un pedo loquísimo. Eh, somos dos terapeutas y eso, es lo que yo, y, y eso es lo que somos naturalmente en mi opinión. Somos, como se nos dio con la, con, la, con la carrera, eso es lo que somos, terapeutas. Entonces traten de ser que traten de buscar quiénes son internamente, quiénes son fuera de la práctica de la fotografía. Eso es una, eso es una, eso simplemente es tu herramienta con la que tú vas sí. a participar en la sociedad. Pero si tú de miedo, te gusta el fútbol, incorpora eso en tu trabajo. Sí, Cuenta sí. tu historia, exacto. Mete tu historia en tu trabajo. Eso es mi opinión. Bueno, y otra cosa que yo que, que te lo voy a robar a ti, porque es un consejo que, que aprendí de ti, que es cuando a ti te gusta, ah, o sea, quieres hacer algo, eh, pero estás haciendo otra cosa, dedícale... 10% de tu día por lo menos a esa otra cosa que a lo mejor no te genera income todavía, no te genera eh, nada de dinero, pero si uh -huh. tú eres por ejemplo fotógrafo de comida y quieres cambiar para ser fotógrafo de carros, pero todo el mundo te contrata para hacer fotografía de comida, no importa, tú utilizas tus, de tus 8 horas de trabajo, siete, hacer lo que te da dinero y esa hora extra todos los días haces algo de eso que te hace feliz. Y poco a poco vas a ir utilizando esa hora, esa hora te va a ir permitiendo generar, por ejemplo, un portafolio, en este caso, para Ajá. empezar a tener eso mismo que estás haciendo e ir poco a poco subiendo ese ratio de 7 a 1, 6 a 2, que viene después? 5 a <risa> <risa> y así. Ellos no pueden fallar en eso, es su trabajo. <risa> Tu trabajo es ser académica. ¿Qué te pasa? Eso está muy bien. Ahora, aunque esta pregunta es innecesaria, porque yo sé que están súper felices, felices con la vida que escogieron y con todo lo que han logrado. Por acá tengo de la producción. Para conocerlos mejor, si no fuera fotógrafo y maquilladora, ¿a qué se dedicarían? Ay, muchas cosas. Tengo yo. Bueno, yo no. Ya yo, ya yo casi no me dedico al maquillaje en realidad. Okay. es Probablemente el 50% de mi trabajo, menos el 40% de mi trabajo. Yo me encargo de, de llevar toda la administración de las compañías, soy terapeuta, soy coach de salud integral y es una cosa que me encanta y que jamás pensé que, que haría. Ahora, si me preguntas algo que no estoy haciendo ahorita y que y si el talento no fuera un determinante, <risa> O sea, yo bailo muy mal, no tengo ritmo, no sé mover oh. todo en, O sea, yo bailo, pero no, no se mueve el ritmo de la música. Oh. Pero si el talento no fuera un problema, amaría ser bailarina. Yo no creo en el talento y creo que Cristina va a conquistar eso. Sí. Y yo voy a hackear eso, no te preocupes. Sí, sí determinación, porque... determinación. Sí, eso no tiene talento, no tiene nada que ver ahí. Eso es, es un código ahí, que, es un código que se Hay que desbloquear a... ese nivel allí de... Sí, es una, repro una reprogramación y lo va a lograr. Claro que sí, ahorita este que lo dijiste, ya lo vocalizó. Qué importante es vocalizar las ideas que uno tiene aquí, familia. Escribirlas sí. o vocalizarlas, porque si se quedan aquí, uno cree que existen y es mentira. Sí. Es inexorable, no existen, pues. Eh, yo sería cantante no, sin ninguna duda. Claro, y, que, y, y eventualmente estoy seguro que aunque sea algo voy a cantar porque es una... Por ahí tenemos esa misión de crear la, de escribir una canción. Exacto, exacto. Eso no se va a acabar. no Yo creo que pegaría. Yo creo que pegaría. El himno, el himno orangotán. El himno orangotán, exacto. exacto el himno sí, de no, la ningún, tribu. Ninguna O sea, por lo menos crear música. No debe cantar a lo mejor, pero... Crear música, crearla, es importantísimo para mí crear una pieza una pieza de musical. Eso es, eso es una meta, pues eso. Eso estaría Tiene bonito. Que Muy bonito eso. Yo sí. mi meta sería terminar de aprender a tocar el ukulele que me regalaron en mi cumpleaños. ¡Oh, wow, ¡Qué, qué pro. pro! Me regalaron un ukulele yo lo tomo cuando a veces quiero desconectar y ay, así suene mal, igualito ahí le voy dando. Le voy dando. Algo no, día no, no, sonará. Hay errores, hay un error. Yo, mira, te a a ser, yo no creo en el talento. Yo creo que cuando a un niño... Le dan un lápiz y uh -huh. ese niño Dibuja algo Que es relativamente artístico para, para apreciar Ese niño tiene rato practicando Y se está haciendo el loco y no dijo nada Exacto, <risa> sea, que es, puro, es puro Es puro ensayo y error, yo no creo es. en talento Eso no es real Exactamente, muchísimas sí. gracias muchachos Estoy súper contenta de haberlos sí. tenido por acá En el podcast de fotografía en español eh, Me quedo por ahí Preguntarte cuántas cámaras en total tienes Mike, para cerrar Vamos cámaras? a decir, funcionando, vamos a decir como 8-9. Wow, wow, pero en total, wow. como, como 30 porque hay unas que no funcionan y están regadas por la casa. Sí, que vamos ah, no bueno. así, de Exacto, sembrano, Pero funcionando que se usan, que se usan como 8-9. Bueno, cerrada la duda entonces. Bueno, chicos, <risa> muchísimas gracias por gracias, haber compartido y todo y sobre y la y experiencia de Araucután, sobre sus experiencias de vida, sobre sus experiencias como fotógrafo, como maquilladora, como creativos, como... Bueno este universo orangután que les voy a invitar a todos ustedes que los visiten en sus redes sociales en sus páginas voy a dejar todo por acá en la descripción del episodio y muchísimas gracias a todos por acompañarnos de verdad un placer no. y hasta el próximo gracias, gracias a ustedes